¿Qué haría? Sí, fíjese si se la dejo amplia para que salga usted por donde le dé la gana. Pues para que no me digas que me pregunto primero, usted unas cosas. Lo primero que haría sería convencer al resto del Consejo de Ministros de que en los presupuestos del Estado mm. la, lo correspondiente a este nuevo ministerio pues, tendría que, que ser mucho más significativo. ¿no? Así como el poder y las competencias de, de ese ministerio. Los ministros siempre estiman, es estiman lo, lo que mandan en función del volumen de presupuesto que manejan. Bueno, es que eso es fundamental. Eh, pero sobre todo pediría poder, es decir, cambiar las reglas del juego para que tuvieran poder poder centralizar las decisiones en toda España sobre la materia de vivienda y del suelo. Aquí, eh, como ya ha introducido nuestro compañero muy bien. Aquí en el año 98 se cambian las reglas del juego. Se convierte la vivienda y el suelo, sobre todo, en un bien, en vez de ser un bien de primera necesidad, se convierte en un bien especulativo. Eso fue en el año 98. Y, y desde entonces pues nadie lo ha cambiado porque a toda la industria política le va muy bien, muy bien todo esto. Pero bueno. ¿Eh? A la industria política le va muy bien. Por ejemplo, Almudena eh, dice que va a ser alcaldesa de Torrelodones. Bueno, pues mira, por ejemplo ella, si un día es alcaldesa de Torrelodones, eh, puede coger el, el catastro de allí y decir, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto suelo hay aquí que es del ayuntamiento? Por ejemplo, y que sea urbano. O que pueda ser urbanizable, o que pueda ser recalificable. Que lo primero ya, hay que, que no todos es son iguales, ¿no? Ah, no, Y entonces el ella puede llegar de y decir, vamos a ver, ¿eh? esto, mira, es, hombre, si aquí hay 15 hectáreas de suelo urbano y tal, y esto es del ayuntamiento y está aquí criando, ¿cómo se llama? Cardo. Más malvas. Sí. Y entonces dice, vamos a ver, esto ¿cuánto, cuánto vale esto? Dice: Nada, no, no, no. es nada. No, no, no. Lo que quiere la El 90% de descuento del valor de mercado. Venga, y pongo ahí a unas promotoras ahí delante. A ver, pues no no mire. De ejemplo mires. Bueno, yo te digo lo que Ahora podrías le contestas. hacer. Si quieres. Ahora le contestas. Te dices, Ahora mira, le dices: Mira, hago un concurso y digo: A ver, promotoras, preséntenme su oferta para hacer aquí, no sé, eh, 500 viviendas, por ejemplo, de protección. Sí, tasado, pero como... Este es el precio del suelo que está regalado, hágame usted las ofertas, a ver, y el que gane, pues a construir. Y, esto, y luego se si asignan estas viviendas, puede ser una parte alquiler, otra parte a, a compra, y luego eh, en función de los colectivos que haya, como a los jóvenes por ejemplo, ¿no? los menores de 30 años, pues no sé qué, y va haciendo. Qué pasa que ese suelo y esa vivienda va a ser muy competitiva al, re, al lado de la que tienen en, en Torlodones que valen las casas allí cojones de obispo ¿eh? con perdón. Mi Entonces, pregunta claro, mínimo paréntesis. El Estado realmente la función del Estado es hacer eso. Competir? No puede ¿no? hacer eso. Hoy no, no. no puede hacer eso. Es que yo no creo. que Usted me parece. ha preguntado es que no si usted, creo que si, usted que no, si usted es que fuera que yo yo creo sería sería mira sería. Yo, yo le digo lo que yo, yo si, sí sí si, tiene si razón yo le he dicho lo que haría usted efectivamente. Ahora ahora estaría convirtiendo, repito, un bien de primera necesidad en lo que es un bien de primera necesidad, no un bien especulativo que es en lo que han convertido a la, a la vivienda y al suelo. Y luego hablamos de la ley de vivienda. Luego